Todos queremos que, por un lado, se termine la discriminación por motivos de discapacidad en los países de Latinoamérica, en los países de la región. Que nos vean como personas primero y luego que nos incluyan. Partimos del mismo problema en Latinoamérica, que es la segregación de las personas con discapacidad de las escuelas comunes o regulares. La escuela como ámbito principal y la educación, más que la escuela, tiene que de alguna forma recomponer ese sentido discriminatorio que eh, ha recaído sobre las personas con discapacidad y otros colectivos. Todos los niños tienen derecho a ir a la misma escuela ¿no? y estudiar en las mismas aulas con los compañeros, eh, en edad. La educación inclusiva es una apuesta por mejorar la calidad del, de la educación en general para todas las personas. Creo que para esos objetivos que son de amplia gama, por llamarlo de alguna manera, a nivel regional solamente lo podemos lograr si tenemos una, una red de trabajo. Lo que se busca es identificar barreras y oportunidades eh, a nivel regional. Porque eso permite tener una visión más completa de la problemática o de las cuestiones que nos convocan. Yo creo que lo más rico es justamente el aprender de la práctica del otro. ¿Qué cosas hace en Brasil? ¿Qué cosas hace en Argentina? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Colombia? Entonces es como que vamos, vamos compartiendo y vamos a la vez construyendo colectivamente. Entonces cada organización tiene un peso en el juego de inclusión, más juntas tiene un peso bien mayor. El objetivo principal de la red sería hacer incidencia política eh, a nivel local y regional. Formar convicciones, mudar opiniones. Tratar de ubicar el tema en la agenda política. Trabajar como red para tener mayor impacto frente a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos. La fortaleza más alta que tiene Estar Unidos es poder generar acciones y cambios en las políticas de nuestros países. Potencializar nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades. Estar juntos para hacer presión sobre los estados para que se... Instale la educación inclusiva.